La autoridad es servicio, la autoridad es disponibilidad, la autoridad es justicia y respeto. Y nuestros gobernantes no respetan al pueblo. Por tanto, ese poder sí se enfrenta y hay que enfrentarlo. Y ojalá que nuestra iglesia, en conjunto, algún día dé la cara ante la vagabundería y falta de respeto de nuestro pueblo. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.